Dando início aos nossos trabalhos, como sempre, nos últimos, nas últimas três edições dos nossos congressos, nós temos a, a honra e a alegria de contar com a ajuda e a, o protagonismo da nossa fundação partidária, da Fundação Perseu Abramo, na organização de uma conferência internacional. É um momento muito importante sempre para os nossos congressos na medida em que nós podemos confraternizar, trocar experiências e ao mesmo tempo também uh, compartilhar os momentos dos congressos do PT e para os nossos. Para nossos invitados internacionais sempre é muito interessante isto, penso eu pelo menos. Así que para iniciar nuestros trabajos quisiera llamar a participar en la mesa de apertura a nuestro compañero Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y nuestro candidato a la presidencia de la República en 2018. Y nuestra querida presidenta de nuestro partido, nuestra presidenta Gleise Hoffman. Quisiera además llamar a nuestros queridos invitados internacionales porque, como siempre, nosotros vamos empezando retrasados y para ahorrar tiempo nosotros vamos a llamar ya a la segunda mesa para que después de esta apertura por parte de nuestra presidenta y Fernando Haddad, nuestro candidato, ex candidato a la, presiden a la presidencia de la República el año el último año ya podamos pasar la palabra a los queridos invitados de la primera mesa nuestra conferencia va a tratar dos temas una discusión y una reflexión sobre el estado de la democracia hoy que es el tema de la primera mesa de la reflexión de la primera mesa y una segunda mesa que va a tratar el tema de la crisis ambiental, la depredación de la Amazonía o de las Amazonas, el calentamiento global y las acciones internacionales. Estos dos temas sugeridos por la Fundación Perseo Abramo son los temas que consideramos más actualizados y sobre los que tenemos que profundizar nuestras reflexiones. Así que quisiera llamar a participar en la primera mesa sobre el balance del Estado y de la Democracia hoy a nuestra querida compañera Presidenta Dilma Rousseff. Quiero llamar además a participar en esta mesa al compañero Jean-Marc Germain, secretario de Relaciones Internacionales y Globalización del Partido Socialista de Francia. Además, quisiera invitar a un otro gran amigo nuestro, que es el compañero Jorge Tallana, que es diputado de Palasur. Sur, ...representando a Argentina, que y fue ministro de Relaciones Inter interiores, o Exteriores de Argentina en el periodo Kirchner. Y por fin al compañero, el primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue primer ministro de España... Quisiera decir que nuestro querido canciller Celso Amorín estaba previsto para participar en esta mesa, pero tuvo que permanecer en el Instituto Lula que está, que, para acompañar al presidente Lula, que está recibiendo allí algunas autoridades. Y entonces él fue invitado a participar, pero cuando termine vendrá... Aquí nosotros seguramente le daremos la palabra y quisiera por fin invitar a la persona que va a coordinar esta mesa sobre democracia, que es la compañera Rosana Ramos, que es directora de la Fundación Perseo Abramo, Abramo que, está, que es la fundación que auspicia esta conferencia internacional junto con PT. Rosana, puede acercarse porque voy a llamar a los de la apertura y después ya vienes a seguir con nuestros eh, ponentes. Y para hablar entonces en esta apertura, yo quisiera invitar al compañero Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y candidato a la presidencia de, de la República de 2018. Puede seguir, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Compañeros y compañeras, quisiera saludar a todos los representantes presentes en la mesa. Un especial saludo a Zapatero y Dilma Rousseff, eh, que... Agrandan esta ocasión y quisiera saludar a todas las delegaciones presentes, los demás eh, compañeros de partidos democráticos de Brasil y del Partido de los Trabajadores. Es un breve saludo de bienvenida a todos, pero yo quisiera aprovechar esta ocasión para hablar de un problema que viven todos los países latinoamericanos, hablar de de un reto que espero que el Congreso del Partido de los Trabajadores pueda contestar o responder. Tuvimos una década, un poco más de una década, eh, al inicio de este milenio, en que hubo una gran o un gran cambio de paradigma en nuestro continente. Hubo una coalición de esfuerzos y una conjunción de factores que beneficiaron de manera enorme a las poblaciones más necesitadas de Latinoamérica. Hubo una conjunción de factores que, por una parte, trajo una apreciación del valor de lo que exportábamos, lo que garantizó un flujo de ingresos del mundo al continente latinoamericano bastante importante, pero esto se conjugó con el hecho de que Diversos de nuestros países fueron gobernados por partidos comprometidos con la causa social. Y esta conjunción de esfuerzos generó un paradigma que ha tenido un largo alcance por más de una década que permitió sacar de la pobreza grandes un gran número de miserables, pobres, trabajadores de bajos ingresos. Este modelo se agotó en un cierto sentido por todo lo que ha pasado en el mundo a partir de 2012, 2013, no solo desde el punto de vista electoral, sino también social. Y los grados de libertad, se estrecharon y estamos frente al reto de recolocar en el orden del día en nuestros países una nueva conjugación de factores que nos permita volver a crecer y distribuir ingresos, riqueza y oportunidades. Nosotros no podemos de ninguna manera, en virtud de un cambio de conjuntura que tiene incluso eh, elementos estructurales de un capitalismo financiero global, renunciar a nuestra vocación, que es hacer que sea mejor nuestra región. Esto requiere... Esfuerzo intelectual y militancia, reflexión crítica, exige un balance, un análisis, pero sobre todo una disposición a la lucha que nunca nos ha faltado. Yo espero que con el aporte inestimable de los compañeros de todo el mundo que acuden a este Congreso y de los trabajadores que acuden a este Congreso de todas las regiones del país que podamos, iniciar aquí porque aquí no se agota esta discusión pero a partir de este congreso podamos ofrecer un nuevo paradigma de desarrollo inclusivo en nuestra región nosotros no podremos ya no podremos contar con lo que sucedió al inicio de este siglo quizás no debamos contar con esto sino comprender que sin la radicalización de la integración de nuestros países, muy difícilmente cada país de forma aislada logrará encontrar una receta para solucionar sus problemas internos. Es evidente que hay especificidades que hay que tener en cuenta en cada país, pero nosotros no podemos renunciar a un proyecto osado de integración que signifique la recuperación de la esperanza y la realización de los sueños de nuestras poblaciones que están muy maltratadas, que son muy maltratadas por los gobiernos neoliberales, sobre todo a lo largo de los últimos años en países tan importantes como Brasil, Chile, Argentina, que sufrieron ahora, que sufrió ahora un cambio en su rumbo con la celebrada elección de Alberto Fernández entre nosotros. Nosotros esperamos que se consolide esta tendencia de rechazo de las prácticas neoliberales más crueles que ponen exclusivamente sobre los hombros, las espaldas del trabajador, sobre todo el peso del ajuste que el mercado considera importante para que el proceso de acumulación de capital reanude su proceso anterior. Nosotros entendemos que hay que explorar otros caminos para distribuir de manera justa los sacrificios que hay que hacer, pero que hay que hacer a partir de la capa más rica de la población, que es la que menos contribuye históricamente en los momentos decisivos cuando nuestro desarrollo económico-social está en juego. Yo deseo que nosotros iniciemos hoy y con la apertura del Congreso, con la presencia, presencia del presidente Lula, una gran jornada de diálogo y debate para que Latinoamérica dé su contribución, vuelva a dar su contribución al desarrollo inclusivo en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido alcalde. Yo, como maestra de ceremonias, soy un verdadero desastre. Yo quisiera entonces aprovechar ahora para decir que esta conferencia se está transmitiendo en vivo, en directo, streaming, no sé cómo se dice. Solo los jóvenes pueden decirme cómo se llama esto. Pero en este prospecto, en este folder o folleto que tienen ahí, está la dirección. Las personas que están viendo, si pueden comunicar a sus amigos en sus redes sociales de Brasil y del mundo, por favor comuniquen que esto está, se está transmitiendo en vivo para que se pueda aprovechar en profundidad toda esta reflexión importante que vamos a hacer aquí hoy. Así que le quiero pasar la palabra ahora a la presidenta, a nuestra presidenta, Gleisi Hoffman, para que dé su saludo en nombre del Partido de los Trabajadores. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia internacional que... Eh, Viene antes de la apertura de nuestro séptimo congreso. Quisiera saludar a toda la militancia del Partido de los Trabajadores, las delegaciones internacionales y, sobre todo, manifestar nuestra gratitud por la solidaridad, por el apoyo, la presencia en los momentos difíciles que vivimos estos últimos años. Desde el golpe que se inició en 2016 con aquel con aquella destitución que fue un fraude contra la presidenta Dilma y después el, la prisión de nuestro querido presidente, expresidente Lula. Fue fundamental el apoyo internacional. Recibimos la solidaridad de varios líderes de todo el mundo. El presidente Lula recibió la visita de muchos líderes y logramos hacer que muchos juristas se pronunciaran sobre el proceso del presidente Lula. Ustedes saben que fue un proceso falso, que fue un proceso que llevó al expresidente a la prisión, a la condenación y a la prisión sin ninguna prueba. Y esto quedó claro... ...después que Intercept hizo las revelaciones... ...de diálogos entre el juez que lo condenó... ...y el Ministerio Público. Me gustaría dejar clara mi gratitud... ...saludar a la mesa que está compuesta aquí... ...compañera Mónica Valente... ...nuestra secretaria de Relaciones Internacionales... ...compañero Fernando Haddad... ...que conmigo aquí saluda a este evento... ...nuestra querida compañera... ...expresidente de la República Dilma Rousseff... ...estará en esta próxima mesa de debate. Jean-Marc Germain, secretario de Relaciones Internacionales y Globalización del Partido Socialista Francés. Nuestro querido amigo Jorge Tayana, que está aquí, diputado del Parlamento de Mercosur y es ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Y el ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Es un gusto tenerlo usted aquí con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Quería decirles a ustedes que la libertad del presidente Lula ahora. Aunque no sea la libertad que a nosotros nos gustaría y queríamos, queremos la libertad plena del presidente Lula con la anulación del proceso hecha por Moro, pero esta libertad nos brinda la esperanza de que nosotros podamos profundizar la lucha y la resistencia en Brasil. Pero también creo que la libertad de Lula inspira a la lucha en toda América Latina. Lula es el mayor líder político popular que nosotros tenemos en nuestra historia. Y cuando Lula estaba preso, la esperanza del pueblo brasileño también lo estaba. Cuando Lula sale, abre y renueva esta esperanza y nos brinda las condiciones de poder hacer una oposición mucho más calificada y mucho más contundente. Porque Lula habla con el pueblo, reverbera, refleja aquello que el pueblo tanto exige y la necesidad de la la lucha y, y del enfrentamiento. No tengo dudas de que la lucha por Lula Libre, que ustedes ayudaron a construir, que nosotros tenemos tanta gratitud a todos ustedes, tenía esta importancia de poner a un gran líder para que la oposición pudiera tener el refuerzo necesario para un enfrentamiento de los peores gobiernos que hemos tenido en Brasil. Un gobierno de extrema derecha que está llevando a cabo y que está realizando uno de los programas más crueles con el pueblo brasileño. Además, esta onda neoliberal... No es algo solo de Brasil ni de América Latina, sino que con seguridad aquí, por estas partes, tiene un efecto mucho mayor sobre la vida de la población. No es por otra razón que nosotros estamos viendo las grandes manifestaciones en Chile, ayer en Colombia, estamos viendo también manifestaciones en Ecuador, vimos ahora también del intento y el golpe en Bolivia, también en Venezuela el intento de intervención y lo que está sucediendo en Brasil. Tenemos que unir la lucha de nuestros pueblos, enfrentar esto de una forma contundente. Y aquí, claro, quiero yo saludar al pueblo argentino por haber derrotado a Macri y elegido a Alberto y Cristina. Para nosotros es una referencia, para nosotros es una referencia enorme. Espero que podamos construir el mismo camino, no solo en Brasil, sino también en otros países latinoamericanos que también enfrentan el neoliberalismo. Sean ustedes bienvenidos, nos veremos aquí por la noche en el Congreso y agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí, diciéndoles nuevamente que esto nos fortalece en la lucha, que esta forma de luchar, todos hermanos, nos da condiciones de enfrentar los momentos difíciles por los que pasamos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Continuando en, con este desastre que soy yo como maestro de ceremonias, quería eh, citar algunas presencias nacionales en nuestra conferencia internacionales también y decir que todos los invitados invitadas internacionales los an anunciaremos hoy por la noche en la apertura solemne de nuestro congreso con el presidente Lula. Quería anunciar la presencia del senador Humberto Costa, senador por el estado de Pernambuco, del PT. Muchas gracias, Humberto. El senador Jacques, Jacques Wagner, nuestro senador por el PT, por el estado de Bahía, es gobernador de dos periodos en Bahía, ¿no es verdad, senador? Nuestro querido diputado federal por el estado de Paraná, Enio Berry, que también aquí es un honor tenerla aquí con nosotros a usted. Nuestro querido creo que veo al senador Pimentel, lo estoy viendo aquí, también está aquí, senador por Ceará por el Estado de Ceará, y nuestro querido secretario de Relaciones Internacionales de este mandato, y nuestro querido Luis Eduardo Grijal que está aquí con nosotros presente, a quien agradecemos mucho su presencia, y que realizó un enorme trabajo, en la de, hace un gran trabajo en realidad, en la defensa del presidente Lula. Probablemente yo no vi a todo el mundo, porque nuestro querido líder también del pt el diputado paulo pimenta el diputado paulo pimenta presente aquí muchas gracias paulo por estar aquí con nosotros walter sorrentino nuestro secretario internacional del PCDB, del partido comunista de brasil un gran aliado del foro de san paulo en nuestras luchas latinoamericanas y mundiales en fin después rosana va a anunciar a todos los demás porque además de que soy mala como maestro de ceremonias, pues también soy un poco ciega, que le vamos a hacer y no veo nada, entonces no veo a todo el mundo desde lejos. Muchas gracias a todos. Le paso la palabra a mi querida Rosana Ramos, que es directora de la Fundación Perseo Abramo y que va a coordinar los trabajos de esta primera mesa. Un gran abrazo y muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias Mónica. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Sin demorar más, ya vamos a dar eh, inicio. Tuvimos un pequeño atraso, tenemos una mesa más. Y también ya pido para eh, el compañero Jean-Marc secretario de Relaciones Internacionales y de Globalización del Partido. Compañeros y compañeras, estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy en esta tarde. Es una cuestión muy importante para que nosotros podamos discutir también en relación al estado de democracia hoy día y también lo que nosotros seremos capaces de hacer en el futuro. Me gustaría también reconocer Al principio de la década de 80 tuvimos una idea de que nosotros estábamos terminando la década con una victoria de la democracia, pero en realidad el, es, toda esta parte del idealismo económico fracasó y nosotros estamos cada vez más bajo regímenes autoritarios en países que tienen realmente un retroceso democrático. Entonces nosotros sabemos que con seguridad la democracia, la democracia no es un dato. Brasil es un ejemplo de esto. Tenemos una tendencia negativa global cuando nosotros vemos a diversos estados norteamericanos o americanos y vemos también las guerras comerciales que Washington causa en el mundo. El totalitarismo de China, podemos ver también. Vemos también los movimientos de Rusia. Es decir, tenemos realmente proyectos de poder que no están incluidos en la democracia. Incluso en Europa tenemos señales muy preocupantes en diversos países. Yendo contra los... Ideales democráticos que nosotros un día pensamos que durarían para siempre. Lo que sucede, por ejemplo, en Hungría e incluso en Francia, donde el propio país ya hace un año, donde desde hace un año tuvimos los movimientos de los chalecos amarillos. Personas que son a favor de un régimen más autoritario en Francia. En el mundo entero nosotros podemos ver ejemplos de personas, compañeros de luchas, y me gustaría saludar aquí a nuestros amigos de Chile, de Argelia, que luchan por sus propios países y por la democracia y por sus derechos. Y no podemos olvidarnos tampoco de los países del continente africano que todavía tienen sus propias luchas para luchar. En realidad, en los países más avanzados, incluso en Francia, las personas dicen que han perdido la fe en la democracia. El 41% de las personas... parecen tener una cierta tendencia a pedir regímenes autoritarios, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que el poder todavía está en las manos del mercado financiero. En realidad, para cada país, en cada país perdón, nosotros vemos problemas, Los socialdemócratas propusieron algo para disminuir la desigualdad, pero hubo también un movimiento contra todo esto. Parece que es difícil y nosotros estamos perdiendo un poco el sentimiento y el sentido de la democracia. Vemos, por lo tanto, que una minoría está siendo acusada por una mayoría. tratando de anular la diversidad económica, tratando de hacer que el Estado pierda el control del país. Tenemos índices anuales que son establecidos por organizaciones conservadoras que colocan a Hong Kong y Chile como los países más libres del mundo, esto es una visión neoliberal y nosotros sabemos que los sistemas de seguridad social están siendo utilizados de una forma muy mala. No son factibles para las personas más desfavorecidas y el neoliberalismo continúa avanzando en este sentido, acabando con el estado de seguridad social y con la calidad de vida de las personas. Y en lugar de inversiones sociales, lo que nosotros podemos ver ahora es el liberalismo económico siendo llevado a las últimas consecuencias. El liberalismo y la extrema derecha completan todo lo demás. Yo me acuerdo cuando Mahé Le Pen comenzó a hablar y consiguió ...el 46% de intenciones de votos, con la derecha, la extrema derecha, avanzando a cada día que pasa entre las clases más altas y elitizadas. Si ella hubiera sido elegida para presidente de Francia, sería exactamente lo mismo que está sucediendo aquí ahora en Brasil porque básicamente de lo que se trata es una preservación de los intereses financieros sobre aquellos intereses sociales. Al final, básicamente, es esto lo que busca el liberalismo. Y el liberalismo, sin duda, es un enemigo de la democracia, el neoliberalismo. Y aquellos que quieren limitar el debate democrático... Y limitar también el debate dentro de una identidad nacional están en realidad intentando hacer, eh, hacer que tengan el control sobre nuestras vidas. Y es contra eso que nosotros necesitamos luchar. Tenemos que reasumir los espacios democráticos. Y tenemos que invertir en la representatividad política y en las instituciones democráticas. Me gustaría terminar diciendo que nosotros necesitamos pensar en una recomendación para el Estado democrático hoy día, trabajando con responsabilidad dentro de la cuestión de la liberalización. Tenemos que responder a la pregunta de por qué las personas no votan en los partidos más de izquierda hoy día. Porque existe un reduccionismo partidario. Las personas creen en una teoría de que si uno quiere si, si, uno quiere a los, si uno tiene a los ricos en el poder, esto será mejor. Es esto lo que las personas piensan hoy día. Nosotros tenemos que entablar una lucha cultural, tenemos que cambiar esta, modalidad, esta mentalidad. Y en el mundo entero, nosotros sabemos que tenemos una solución que es la unión. Necesitamos trabajar con un Estado mejor con un estado de seguridad social y de bienestar social. Necesitamos trabajar en cómo tratamos la tributación en el mundo entero y nosotros queremos que las personas se sientan mejor en su vida, en sus vidas. Necesitamos mejorar la seguridad social y el bienestar social. Necesitamos mejorar el bienestar de los ciudadanos en general. Y si ustedes piensan en soluciones... En el campo de la tributación, en el campo ambiental, nosotros tenemos que hacer todavía más. Tenemos que hacer mucho más como sindicatos, tenemos que hacer mucho más como sociedad civil organizada, tenemos de hacer mucho más de lo que yo llamo de internacionalización. Internacionalización, esa sería mi última palabra, porque todo el problema es global. Nosotros no... No necesitamos una economía globalizada y un poder local. Necesitamos políticas globalizadas y renacionalizar nuestras economías. Muchas gracias. Voy a llamar a Jorge Tallana, eh, diputado del MERCOSUR y exministro de las Relaciones Exteriores, para que diga sus palabras. Me los voy a todos. Es un con gran placer que estoy aquí para traer dos alegrías del pueblo argentino. La primera alegría es la del triunfo electoral, el haber derrotado en las urnas al proyecto neoliberal y restaurador de Macri y de los grandes centros financieros. Esa es una alegría y es un trabajo en el que hemos contado con la ayuda de muchos de los que están presentes para debatir, para compartir, para pensar caminos. Nosotros fuimos derrotados electoralmente, así que no teníamos excusa. Y logramos en cuatro años revertir esa derrota, aprender de los errores y construir el triunfo. La segunda alegría es la alegría del pueblo argentino por saber a Lula libre. Nosotros lo sentimos en nuestro corazón, porque sabemos de su generosidad, sabemos de su ejemplo, pero sobre todo sabemos de su importancia política en el liderazgo de la región. Lula Libre es como el triunfo del pueblo argentino, nos da más fuerza y nos acerca a una región más justa, más libre y más integrada. En relación a la situación... Yo coincido mucho con lo que se dijo recién, coincido en que necesitamos más multilateralismo, que necesitamos enfrentar los problemas globales, que enfrentamos una revolución tecnológica que está cambiando la faz del mundo, que estamos viviendo un cambio en las relaciones de fuerza y que todo eso se está dando también en el medio de otra revolución extraordinaria a la que no todos le prestan atención, y que es la revolución de las mujeres, la revolución de la igualdad de la mitad de nuestra población mundial sometida al patriarcado. Eso, esos movimientos que vemos, esos movimientos en todas las ciudades que citó el compañero, es la muestra del malestar que hay 30 años después de la caída del muro, con las promesas incumplidas del neoliberalismo. Y las promesas incumplidas del neoliberalismo lo que han traído es la financiarización, la distancia entre la clase política y la sociedad y sobre todo han traído el empobrecimiento del sector trabajador y la falta de futuro alguno para los sectores medios, que ven que la promesa de ascenso social se diluye y todo eso es debido a un factor fundamental, que es la destrucción del Estado de bienestar. La crisis de la democracia liberal está estrictamente ligado a sus pecados y sus pecados es haber consentido la destrucción de un Estado de bienestar que fue el que permitió vivir en paz y armonía en muchas regiones de la tierra. No, en nuestra región, para circunscribirme a ella, tenemos además otros elementos. Tenemos una región en disputa, porque los sectores del privilegio que no se habían rendido ni habían desaparecido ante los gobiernos populares de la región, se han unido a la gran potencia hegemónica a los Estados Unidos en volver a recolonizar y redominar esta región. Quieren imponer un control férreo que habían perdido, quieren quitar la autonomía que se consiguió durante los gobiernos populares y quieren restaurar privilegios. Por eso, por eso decimos que América Latina y sobre todo América del Sur, es hoy un territorio en disputa. Y ese territorio en disputa lo ganaremos si somos capaces de aprender. ¿De aprender de qué? De aprender de la historia reciente, de aprender de nuestros aciertos y también de nuestros errores. La principal limitación que hemos tenido es que mejoramos la condición de vida de mucha gente, mejoramos la distribución del ingreso, generamos planteos, trabajo, bienestar social, salud, educación, pero no logramos modificar una matriz productiva que está centrada en el extractivismo, en la exportación primaria de bienes y en una tendencia irrefrenable a la concentración de la riqueza. En la medida que no seamos capaces de profundizar nuestra integración y nuestra visión de un modelo de desarrollo que además tiene que ser sustentable ambientalmente, será muy difícil revertir la situación en que nos encontramos y forjar sólida una sociedad más justa. Pero no es solo en lo económico donde tenemos que reflexionar y profundizar. También es en lo político. Necesitamos una fuerza política que sea participativa, que esté más cerca de la gente, que sea más democrática, que esté más de acuerdo de los, con los tiempos y funcione en red, que reconozca la unidad en la diversidad y que aliente la participación de todos los sectores. No hay forma de vencer a los sectores del privilegio y a ese poderoso sector financiero si no hay participación, si no hay organización y si no hay unidad. Y con eso termino con el último punto, que es el punto de la unidad. Una de las razones del triunfo en la Argentina es que nos planteamos la unidad y la construimos. Y construir la unidad no es fácil. Algunos compañeros decían hay que unirse hasta que duela. Y es verdad, hay que unirse porque hay que unirse con lo que no es lo mismo. Y esa unidad, que es una convergencia de fuerzas, tiene que reconocer dos principios básicos. Primero, que nos unimos porque necesitamos derrotar un proyecto contrario a los intereses de la mayoría nacionales y a eso subordinamos todo y cuando decimos todo decimos todo todos los esfuerzos a la unidad para derrotar a los representantes de ese mundo financiero oligárquico y para todos y esa unidad y esa unidad no es una unidad homogénea, no es identidad. No vamos ni somos todos iguales. Es una unidad con matices, con distintas experiencias, que la constituyen diferentes sectores políticos, diferentes movimientos sociales, diferentes regiones. Y es con todos ellos con quienes tenemos que construir una fuerza política dinámica, flexible, amplia, pero centrada en los puntos fundamentales que nos permitan recuperar un proyecto de bienestar para las mayorías. Por eso debemos, primero, en toda la lucha, defender los derechos adquiridos. No hay que retroceder sin resistir. En cada pelea por un puesto de trabajo, en cada debate sobre una ley que quiere quitar derechos, en cada conflicto hay que estar presente para defender derechos, para hacer más difícil cualquier avance y para demostrar que no nos van a vencer fácilmente. No solo hay que defender derechos, hay que tener amplitud y trabajar en la unidad y la diversidad. Con ese trabajo, con esas consignas, nosotros logramos derrotar al neoliberalismo y e iniciar el 10 de diciembre otro periodo de esperanza. Estamos seguros que en este Congreso del PT se sentarán las bases para volver a tener un Brasil con justicia, con progreso, con libertad, con esperanza y trabajando fuertemente por la integración regional. Viva Brasil, viva la Argentina, viva la integración regional, viva la solidaridad entre todos los pueblos del mundo. Gracias, compañera, gracias, compañeros. Gracias, Tayana. Yo registro ahora que a presencia del chanceler Celso Amorim, ex-ministro de Relações Exteriores de la Defesa. E ele é o presidente do Comitê Internacional Lula Livre. Eu chamo agora para fazer uso da palavra José Luiz Rodrigues Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Partido de los Trabajadores por esta invitación. Para mí es una invitación cargada de emoción. Esta mañana he podido dar un abrazo al presidente Lula da Silva. He podido dar un abrazo al presidente Lula. Y si Lula está libre, todos somos más libres. Coincidí con el presidente Lula en mis años como presidente del gobierno de España. Trabajamos juntos en muchos proyectos en la lucha contra el hambre. Y os puedo decir para orgullo del Partido de los Trabajadores, para orgullo de Brasil, que no he conocido a un líder político en toda mi trayectoria que haya hecho más en favor de los humildes por abolir la pobreza y por limitar la riqueza. Ese es Lula de Silva. Y, en efecto, el Partido de los Trabajadores, el presidente Lula, la presidenta Dilma, que sufrió en sus carnes la embestida de la derecha y los métodos que utiliza para derribar gobiernos progresistas. Celso Morín, Fernando Haddad, todo el PT ha hecho un trabajo de defensa de Lula, de defensa del Lula libre, yo os quiero reconocer y agradecer porque habéis llevado a todo el mundo la voz de Lula libre y muchos millones de ciudadanos y ciudadanas se han visto contentos y felices porque Lula esté libre y ahora estamos comprometidos para que Lula esté libre para siempre. Claro que hay una reacción de la derecha. Claro que hay un renacer de la extrema derecha. ¿Quién lo diría? Muchos de los que hemos conocido la historia y fuimos jóvenes, aún viviendo regímenes autoritarios muy jóvenes, pensábamos que el peligro de la extrema derecha era un peligro extinguido. Que el instinto de civilización, de progreso, de avance, de conquistas, haría que el conjunto, la inmensa mayoría de las sociedades, vieran, ese futuro progresista, y no volviéramos a tener amenazas de la extrema derecha, que las hay en Europa. En la mayoría de los países europeos, las fuerzas políticas de la extrema derecha tienen un 15% del voto de los ciudadanos. Un 15%. Están lejos de una posibilidad de ser mayoría, y no vamos a dejar que la extrema derecha sea mayoría en absoluto, en Europa ni en ningún país continente. Os diré, quizá la razón de ese renacer de la extrema derecha son los avances progresistas, es una reacción frente a las conquistas, es una reacción frente a la reducción de la pobreza en el mundo, frente a los planes de la pobreza, de lucha contra la pobreza en Brasil, es una reacción frente a los avances imparables de la igualdad entre hombres y mujeres. Es una reacción frente a los avances de los derechos de los homosexuales y de la libertad plena individual que muchos países progresistas han conquistado, desde luego europeos. Es una reacción frente a la capacidad, frente a la capacidad que una gobernanza mundial, una unión, una integración, de las organizaciones internacionales y de los gobiernos pueden tener, ¿para qué? Para eliminar los paraísos fiscales, para controlar más el sistema financiero y para que la riqueza del mundo se distribuya con algo más de justicia. Esta es la reacción y este es el renacer de la extrema derecha frente a los avances y las conquistas que se han producido en el mundo en los últimos 40 años. Por ello, tenemos que ser muy conscientes. Muy conscientes de que a la extrema derecha, y a ese renacer de la extrema derecha, que en gran medida sustenta sus teorías xenófobas, a las que hay que llamar por su nombre, xenófobas, racistas, excluyentes y extremistas. Esas teorías hay que combatirlas con la firmeza de los principios y con la decencia de los valores. Resulta bochornoso. Ver cómo la extrema derecha en Europa se alza con el discurso contra la inmigración y la amenaza de la inmigración en un continente como sucedió y como ha sucedido en Estados Unidos de Norteamérica en la historia, que le debe la mitad del crecimiento económico de los últimos 40 años en Europa y en mi país, en España, a la aportación de los inmigrantes. Resulta bochornoso que los mismos que utilizan trabajando los inmigrantes, y si se pueden, les explotan, pidan el voto a la gente en contra de los inmigrantes con un discurso xenófobo y racista. Resulta bochornoso. Y os diré principios y valores, contundencia, determinación y valentía para enfrentar a la extrema derecha. No hay que buscar un argumento que les justifique, ni una razón que les explique. Hay que combatirles de cara porque sus principios, sus políticas, además de ser falsas, son destructivas para la sociedad. Introducen el veneno del odio, el veneno del odio. Introducen la peste de la ruptura de la convivencia. El renacimiento de las teorías supremacistas. Por ello, hoy lo hablábamos con el presidente Lula, firmes en el combate muy firmes, más afirmativos en lo que somos, en lo que representamos como demócratas, como progresistas, que simplemente aspiramos a sociedades algo más justas, a que nadie sea discriminado por su color de piel, por su origen, por su orientación sexual, algo que es elemental y que entronca directamente con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, no podemos ceder un espacio en el debate a la derecha. Pensando en Latinoamérica, pensando en esta crisis que afecta a la democracia, porque ahí está lo que hemos vivido en Bolivia, nadie podía pensar que décadas después de haber consolidado las democracias en Latinoamérica, liberadas de los golpes, de las intervenciones militares, de las intervenciones de los Estados Unidos fuéramos a ver la escena de un jefe del ejército pidiendo a un presidente democráticamente elegido que abandonara el poder. Y no podemos callar, tenemos que reaccionar contundentemente contra lo que es, sin más ni menos, que un golpe de Estado. Si hoy dejamos que esto pase en Bolivia, como ha pasado, puede pasar en todos los sitios. Porque, desgraciadamente, desde que el presidente Trump está en el poder... Las derechas, las extremas derechas de Latinoamérica se sienten fuertes, se sienten apoyadas, piensan que ha llegado su momento de traducir sus valores reaccionarios, de reducir y acorralar a la izquierda y a las fuerzas progresistas. Y por tanto es fundamental, fundamental, que la izquierda latinoamericana se una. ...de una ampliamente. Yo formo parte como Celso, como la presidenta Dilma Rousseff... ...del Grupo de Puebla. Es un grupo, que aglutina, un grupo que aglutina líderes de toda la izquierda... ...y de España. Y estamos decididos a apoyar, a empujar, a impulsar... ...que la izquierda en Latinoamérica tenga un programa común... Tenga una nueva organización que sume una, un partido de izquierda latinoamericano, que una a todas las fuerzas políticas de izquierda, sin sectarismo, sin dogmatismo, sin exclusión. Todo aquel que se sienta demócrata, progresista, de izquierdas, que se una en Latinoamérica en un proyecto común. Esa es la tarea que tenemos por delante. Y en el capítulo de las esperanzas está México, hace unos meses, país decisivo, importantísimo, para realizar esa tarea de integración, de unión de toda Latinoamérica, que ha de ser sin duda alguna la garantía de la independencia, de la soberanía, que nadie se llame a engaño, todos aquellos que quieren ver ...sus naciones latinoamericanas independientes y soberanas, en donde el injerencismo de los Estados Unidos se le ponga freno. Por cierto, como han intentado y como intentan permanentemente en Venezuela, en vez de dar un mensaje de unión, de paz, de convivencia... ...lo que se ha intentado con Venezuela es provocar el conflicto, hacer injerencismo... Y, sin duda alguna, no facilitar la convivencia pacífica que es tan deseable. Por ello, primero fue México y ahora Argentina, Alberto Fernández y Cristina. ¡Adelante, Argentina! Y adelante, Alberto, Cayana. No lo tiene fácil. ¿eh? No se recuerda que el FMI se lo haya puesto fácil a nadie. Es congénito. Pero vamos a ayudar y vamos a apoyar. Y vamos a tratar todos de apoyar a Argentina para que el gobierno progresista salga adelante. Y yo desde aquí quiero, Jorge, que Alberto, que goza de tanto apoyo, de tanta simpatía, sea ese líder que una a la izquierda latinoamericana. Sea ese líder que sea capaz de poner a todos los partidos de izquierda en Latinoamérica, progresistas de izquierda, en un programa común Comprometidos con la integración latinoamericana, con la unión latinoamericana, para que este continente sea más fuerte, más sólido, para que nadie se atreva a intervenir, para que nadie se atreva nuevamente a dar un golpe de Estado y para poner pie en pared a tantas, a tantas élites que no, entienden, que no entienden que no habrá estabilidad ni en Chile ni en Ecuador, ni en Colombia ni en Brasil mientras haya tanta pobreza, tantas desigualdades, ricos tan ricos y pobres tan pobres. Y seamos los más convencidos defensores de los principios democráticos, de los principios democráticos, de esos principios que nos llevan a debatir, a convencer, a argumentar, frente a la derecha que quiere imponer, frente a los eslóganes, en un mundo tecnológicamente conectado entre todos nosotros, donde a veces los argumentos no cuentan. No, hagamos el esfuerzo en las ideas, en los argumentos. No desperdiciemos el progreso. La reacción contra la izquierda y la reacción de la extrema derecha es de partidos contra el progreso. Y nosotros debemos ser... Partidos de progreso que valoren lo que representan las nuevas tecnologías y su potencial para la democracia, para los avances sociales, médicos, científicos, para una mejor sociedad. Debemos ser fuerzas políticas que valoren, que valoren y que defiendan activamente la lucha contra el cambio climático como esa nueva gran frontera que es el ser o no ser de la humanidad. Quien está en la defensa contra el cambio climático está en la conciencia del tiempo en el que vive, está en el, la conciencia del futuro y está en la solidaridad con las nuevas generaciones, que sin duda alguna es un gran compromiso. Compañeros del Partido Traba del Trabajo, sé que aquí se ha luchado mucho durante décadas por ver la democracia, por ver políticas de igualdad, por ver a un presidente como Lula y a una presidenta como Dilma Russell. Ha sido una lucha dura, difícil, pero no cabe el cansancio en quien se siente de izquierdas. Ni la resignación ni la sensación de derrota. La próxima victoria está por venir. Será mejor que la anterior. Y no olvidemos que la democracia, igual que la izquierda, es lucha por la democracia y lucha por la izquierda. Con Lula vamos a seguir luchando y contar, porque también sumo, también sumo, que en España también ha ganado la izquierda y va a gobernar la izquierda y va a apoyar a la izquierda latinoamericana. Muchas gracias. Ahora paso la palabra... Le paso la palabra ahora a nuestra querida presidente Dilma Rousseff, expresidente presidente de la República y presidente del Consejo de la Fundación Perseo Abramo. Muy buenas tardes. Quería empezar saludando a mis compañeros de mesa, el ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, al diputado del Parlamento del Mercosur, ex ministro de las Relaciones Exteriores, nuestro querido compañero Tayana, el secretario de las Relaciones Internacionales y de Globalización, el Socialista Francés, Jean Marc Germain. Y quería saludar también a todos los compañeros presentes, a los compañeros de los partidos, amigos, invitados para esta ceremonia que precede el Congreso del PT y también a mis queridos compañeros del Partido de los Trabajadores. Yo creo que nosotros aquí en América Latina, mostramos a todo el mundo que estamos enfrentando un momento muy grave desde el punto de vista de la salud de las poblaciones mundiales. Vivimos una etapa del capitalismo y que el neoliberalismo en su fase financiera asume la dirección y el control. Y esto significa la preponderancia de las finanzas sobre cualquier actividad productiva en la industria, en los servicios y en la agricultura. Pero principalmente crea tal vez la característica más grave de este sistema, que es una concentración brutal de renta. Esta concentración de renta está presente tanto en las sociedades desarrolladas como a los países emergentes y a regiones del mundo como América Latina. Y aquí, con mucha perversidad aquí, con mucha maldad, porque nosotros nunca alcanzamos una etapa de bienestar social total y plena antes aquí en Brasil, por ejemplo, de los gobiernos mío y de Lula. En Argentina, de los gobiernos de esta última generación, no me refiero a la fase nacional desarrollista que hubo aquí en América Latina, sino que me refiero a los últimos tiempos, a los tiempos recientes. Esta concentración brutal de renta lleva a una desigualdad brutal también y principalmente esta desigualdad eh, hiere también y no solamente a los sectores asalariados, a los trabajadores de clase media. Y también alcanza a los pequeños negocios, a las pymes, concentra eh, rentas en, la, en el vértice de la pirámide en manos de algunos grandes financieros. Cuando la empresa no es financiera, por ejemplo, es una empresa en el área de la agricultura, o ella tiene un sector que trabaja como siendo banco, o ella no tiene ganancias suficientes, utilidades suficientes. Impone una lógica también, que es la siguiente. El Estado tiene que reducirse a lo mínimo. Pagar impuesto está equivocado, porque pagar impuesto tendría que ser algo que las clases que ganen más que ganan más dinero y que tienen más recursos y que concentrase más renta, pagasen. Entonces, en todo el mundo hay una reducción drástica del pago de impuestos en relación al periodo anterior. Y hay una... los bancos eh, pueden, lo pueden todo. Y todo esto llevó a la crisis de 2008, este hecho, de que los bancos lo pueden todo. Pero es muy grave la cuestión de la desigualdad. Explica la aparición, del surgimiento de algunas figuras internacionalmente. En Estados Unidos un trabajador hoy día gana lo mismo o menos que ganaba hace 60 años. En América Latina todavía es peor las cosas. El nivel de concentración aquí en esta región del mundo es muy alto, es muy elevado. Aquel estudioso de la desigualdad que se llama Piketty dijo, dice que Brasil es la segunda peor región del mundo en materia de concentración de renta. Nosotros solo ganamos en materia de concentración de renta de Oriente Medio, solo perdemos de ellos. Aquí el 10%, según él, los 10% que ganan más renta que tienen más ingresos se apropian del 56% de la renta nacional en Oriente Medio del 60%, 34% en Europa, 41% en China y 48% en Estados Unidos Estos son los datos del último libro de esto estudioso de la desigualdad francés el señor Piketty Es interesante observar esta cuestión de la desigualdad está estructuralmente vinculada a la cuestión de la democracia. ¿Por qué les digo esto? Porque la democracia tuvo siempre dos tradiciones. Una tradición liberal que es responsable por el Estado de derecho, por la división de los poderes y por la elección y otra tradición que es la tradición republicana y democrática que es responsable por el concepto y la práctica de la soberanía popular y de la igualdad. Estas dos tradiciones caracterizaron la aparición de la democracia en el mundo con base en las luchas contra el absolutismo. En este proceso hubo momentos de la historia reciente en que se profundizaron, Hubo en muchos países del mundo estados de bienestar social. Sin embargo, el neoliberalismo trajo la desigualdad a todo el mundo de nuevo y trajo el poder de una visión de democracia que se caracteriza básicamente por la visión neoliberal. Según esta visión neoliberal, no hay alternativas al neoliberalismo. Continuando, el mercado es, está siempre correcto. Además del mercado, además del que el mercado esté siempre correcto, el mérito es que define la apropiación de los rendimientos. Y el mérito significa lo siguiente, el desconocimiento total del hecho de que la cuestión de la herencia en todos los países del mundo es responsable por una parte del recibo de la riqueza. Este proceso es un proceso que no está regulado y que se caracteriza también por otra cuestión. ¿Cómo era necesario que se creara? La predominancia de un concepto neoliberal coincidía con algo interesante. Existía la necesidad de tener un consenso entre la derecha y la izquierda, había la necesidad de un consenso, un consenso de centro. La política que defiende que solamente solo hay un consenso de centro y no hay posiciones diferentes en el escenario político. Es eminentemente una política liberal porque puede mirar lo que siempre defiende, lo que el centro defiende. El centro defiende que un país con la desigualdad brutal que hoy impera en todos los países no puede tener políticas que tengan una contraposición. Esta cuestión de la demonización de la polarización es muy interesante porque la polarización no la inventamos como un país que el propio IBGE, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, dice que tiene una concentración de renta entre... Es diferente de Piketty, pero es peor todavía, que tiene una concentración de renta en donde el pobre... ...gana solamente 0,8% de la renta nacional... ...mientras que los 10 más ricos ganan el 43%. ¿Cómo no hay polarización aquí? ¿Dónde no hay polarización? ¿Dónde no la hay? Si usted está, si usted está excluido de la riqueza de su propio país... ...¿cómo no puede haber política de polarización? ¿Cómo? Que la presentación de las políticas... No es la colocación de visiones diferentes sobre qué camino uno quiere seguir o qué quiere que el país desarrolle en relación a una mejora de vida para todos. Esta es la diferencia. Esta diferencia no es dada por la voluntad solamente de los hombres, sino por las circunstancias que nosotros tenemos para luchar en Brasil como se puede estar sin polarizar delante del delante del hecho que ellos quieren cobrar impuestos de los desempleados, de los cesantes para financiar el empleo ¿qué absurdo es este? un país que tiene la mayor reserva la mayor reserva del mundo en materia de bosques y que tiene una política de desmantelar todas las políticas anteriores a él Siendo el nuestro fue el momento en que más se redujo la deforestación en nuestro gobierno, pero ellos terminan con la regulación, ellos acaban con todos los instrumentos de combate a la deforestación, al desmonte. Acaban cuestionando los resultados de los satélites y quieren decirnos que no hay polarización. Hay una polarización en la cuestión climática en Brasil. Hay una cuestión en la polarización en relación a Petrobras. Petrobras es la mayor empresa de petróleo del país y tiene una polarización contra ella sin duda. Hay personas que quieren dividirla y venderla, y venderla. ...dicen privatizarla... ...no hay dinero en Brasil suficiente... ...para comprar Petrobras... Por un, ...por un inversionista privado... ...entonces tienen que desnacionalizarla... ...o lo venden para otros países... ...venden Petrobras para otros países... ...¿cómo nosotros podemos aceptar... ...que no haya polarización... ...cuando ellos tratan a las universidades... ...como las tratan aquí... ...dicen que el, min el ministro de Educación dijo que se planta marihuana en las universidades brasileñas, dice el ministro de la educación, pues al hacer esta acusación, él es obligado a mostrar dónde, cómo y qué marihuana es esta, que tal vez solamente él sepa dónde está, quién sabe, es el único que sabe dónde está, cómo nosotros podemos aceptar este daño a la soberanía en nuestro país. Pero sobre esto quiero decirles que esto no es solo monopolio de Brasil, que en Brasil nosotros llegamos tardíamente al neoliberalismo en América Latina. Nosotros, hasta el año 2003, nunca consiguieron implantar plenamente la desregulación del mercado de trabajo, ...la precarización del mercado de trabajo... ...nunca consiguieron implantar la jubilación... ...malísima que hay ahora, precaria... ...nadie en este país, ningún pobre en este país se jubila... ...la jubilación nunca lo consiguieron, nunca se jubilan... ...nunca consiguieron vender los, las estatales... ...el Banco de Brasil, la caja económica... ...nunca consiguieron privatizarla... ...y no privatizaron el BNDS hasta nuestra llegada... ...y nosotros... No vamos a dejar que lo privaticen después de nosotros. No pueden realmente poner un dedo en ninguna de nuestras empresas. Y ahora, después de haber perdido cuatro elecciones, dieron un golpe de Estado, por el cual yo fui separada de la presidencia sin crimen de responsabilidad. Pues muy bien, entonces. Como ellos no pueden dar el golpe y al día siguiente podemos volver, Habiendo elección, prendieron al presidente Lula. Pero la gravedad de la historia, no es solo la prisión del presidente Lula, que es algo gravísimo, porque es un crimen, es un crimen contra la estructura de la justicia brasileña. La gravedad y la importancia de todo esto es que en todos los casos de neoliberalismo hay un culpable. ...para el gobierno norteamericano, estadounidense... culpados es el mexicano... ...para muchos países de Europa... ...los culpables son los emigrantes... ...en Brasil era el PT... ...que tenía culpa de todo... ...la culpa de todo era el PT... ...era del PT... ...este proceso es un proceso... ...que ellos comienzan tratando de destruirnos... ...todos ustedes saben... A través del offer, pero el offer destruye la verdad, destruye. ¿Y surge quién? Destruye los partidos de centro-derecha y de derecha, y surge la extrema derecha. ¿Por qué, surgieron, ¿Por qué surgió la extrema derecha solamente recientemente en el mundo? Porque en este momento, es en este momento que el neoliberalismo cambia el estándar de las relaciones sociales. Y se exige que se trate profundamente de la cuestión de la desigualdad. Las personas incluso pierden pierden el ánimo. Las personas se desaniman, están desalentadas ante el hecho de no tener perspectiva de mejorar de vida. Este desaliento también trae o hace que haya la posibilidad de que surja la extrema derecha. En Brasil no fue por eso que surgió, surgió porque destruyeron para construir la hegemonía neoliberal. Tuvieron para eso que destruir los partidos de centro, de derecha y de derecha, No porque lo quisieran, sino que era una consecuencia inexorable. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue lo del partido PSDB? Eh, ¿Qué pasó? Ellos tuvieron solo 4% de los votos. Este proceso conduce a un campo muy favorable al neofascismo. Nosotros somos diferentes de, del mundo por una cosa. Aquí el neofascismo ocupó el gobierno. Aquí... Fue, resultó victorioso triunfó y esta victoria este triunfo muestra el verdadero carácter del neoliberalismo que es excluyente concentrador de ingresos antisocial antipopular pero sobre todo en el caso de brasil y pienso que todo esto también acaba por tener resonante en Latinoamérica, que es la necesidad de volver a re, o reubicar Latinoamérica, tratando nuevamente de hacernos un área del mundo en donde la geopolítica se dedica a tratarnos como el patio, el traspatio de los Estados Unidos. Y entonces vemos lo que está pasando. Por una parte, la fuerza de los pueblos latinoamericanos reaccionando frente a eso, reaccionando en Chile, reaccionando en Ecuador. Pero es interesante que reaccionan frente a una amenaza que alcanza, afecta a toda la comunidad como si fuera un disparador de aumento eh, del aumento de los billetes de transporte, como si fuera el disparador de algo que perjudique a toda la población. Y aquí tenemos entonces estos enormes movimientos masivos que son simplemente una insurgencia contra el proceso de completa desigualdad que se instaló aquí. Tenemos también una gran... Un gran repunte democrático con Argentina cuando se elige al señor Alberto Fernández y nuestra querida Cristina Kirchner, que es presidenta vice. Y México, el México que nosotros sabemos que hasta hace poco estaba lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, elige a López, López Obrador haciendo que él por lo menos se acerque más a Dios. Y entonces nosotros tenemos una situación gravísima que es la vuelta de los golpes de estado tradicionales. Que, lo que hicieron con Evo Morales, lo que hicieron con Evo Morales, que estaba ganando la elección, no es que pusieron coma 6%, no era por 0,6%, él ganó por 40,6%, no es por coma 6%, 6%. Evo Morales es esto, es la vuelta del golpe tradicional de la interferencia de los Estados Unidos. Y hay otra cosa gravísima en Latinoamérica. No es lo que piensan o dejan de pensar sobre Venezuela, sino el absurdo, eh, cómo dejaron aislada a Venezuela, es el proceso que ellos siguieron haciendo durante años con Cuba aislándola, bloqueándola, impidiéndola, impidiendo que Cuba se desarrollara, haciendo que el intento de empobrecer a la población provocara el cambio de gobierno. Este proceso en Latinoamérica es algo que nosotros de lo que estamos conscientes y los últimos años de gobiernos populares en Latinoamérica sirvieron para algo. Primero, nosotros tenemos una enorme cercanía, nosotros compartimos una conciencia de la importancia de la integración regional, no solo comercial, de infraestructura cultural y política. Nosotros nos, nos hicimos amigos y esto es algo que es un patrimonio que los líderes políticos de Latinoamérica Superen sus problemas específicos de cada país y miren a la región en su conjunto y vean que esta es nuestra región, que durante años y años... Estaba, nos tuvieron obligados a dar las espaldas a ella. Una cosa que el canciller Amorín, que está en esta mesa, es responsable de toda una política de construcción de las relaciones entre los países de Latinoamérica. No es solo el MERCOSUR, no es solo UNASUR, no es solo Celac sino que es nuestra capacidad de vivir y distribuir entre nosotros la ayuda, la preocupación y la solidaridad. ¿Es eso que permite? Y ahí el ex ministro, el primer ministro Zapatero, tiene toda la razón. Es eso que permite que un grupo de puebla como el Foro de Sao Paulo tengan importancia en la estructuración de las relaciones entre nosotros de Latinoamérica. Nosotros hoy tenemos que tener la conciencia de que Brasil necesita Latinoamérica. No es Latinoamérica que necesita Brasil, es Brasil el que siempre va a necesitar Latinoamérica para de hecho ser un país libre y desarrollado. Esta es la conciencia que hace que nosotros tengamos una enorme alegría cuando Argentina, cuando en Argentina Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron las elecciones. Saben, aquella luz que debe haber en el fin del túnel para que podamos salir de esta pesadilla. Por lo menos se vio esta luz. Al, al fin del túnel. Todavía no salimos de esta pesadilla, pero una parte del camino nos mostró Argentina es la lucha democrática por la elección, pero esta lucha no es solo una lucha contra el neofascismo, es una lucha contra el neoliberalismo y la desigualdad. En este país tan desigual que nosotros sabemos que es tan desigual porque tiene 21 años de dictadura militar y más de 300 años de esclavitud. Así que es de este país, es este país que no es polarizado porque alguien lo quiere, es polarizado porque desgraciadamente es la herencia de una élite ciega oligárquica que siempre ha defendido solo sus intereses contra su pueblo.